vas a usar una hoja de cálculo para realizar tu dieta equilibrada personalizada según los criterios que hemos estudiado. Pulsa, en primer lugar, sobre el enlace plantilla. Haciendo clic ahí, se te abrirá un documento alojado en, en Drive que, no es otra cosa que un archivo de hoja de cálculo, donde aparecerán dos pestañas, una con datos antropométricos. La hoja de datos antropométricos servirá para que incluyas tu nombre, apellido, edad, su altura, tu índice de masa corporal que calculaste ya en una actividad, tu Tasa de metabolismo basal también calculada en otra actividad, ajustada según el coeficiente de tu actividad física para obtener las calorías diarias que necesitas ingerir. En la otra pestaña aparecerá la hoja de cálculo sobre la cual vas a realizar tu dieta equilibrada para un día. Observas que tienes. La primera columna, desayuno, almuerzo. Más hacia abajo tienes la merienda y la cena. Aquí en estas celdas tendrás que incluir los diferentes alimentos que ingieres. Ten en cuenta que muchos de los alimentos que ingieres están combinados. Por ejemplo, si tomas macarrones a la carbonara, en la receta de cocina, aparte de pasta, irá bacon, irá cebolla, irá nata, y entonces tendrás que incluir cada uno de ellos. Solamente tendrás que rellenar las casillas, las celdas que hay coloreadas, con las diferentes cantidades de glúcidos de lípidos, de proteínas y de energía que tienen 100 gramos de cada uno de los alimentos eh, ingeridos. Como no ingieres 100 gramos de cada alimento, a veces ingieres más, a veces ingieres menos, tienes que incluir en esta columna, en la columna G, la cantidad real ingerida. Y automáticamente se te ajustará la cantidad de glúcidos, de lípidos y de proteínas y la energía ingerida por esa cantidad de alimento. En una hoja de cálculo, aparte de columnas, existen diferentes filas. Por ejemplo, la fila 4. La 5. Y la manera de citar las celdas, por ejemplo, ahora mismo he, he seleccionado una celda, sería con las la letra correspondiente a la columna y el número correspondiente a la fila. Esta sería la celda C5. Esta sería la celda B. 7. Podemos incluir diferentes fórmulas dentro de las celdas. Por ejemplo, yo he incluido en esta celda una fórmula que podemos ver aquí arriba que significa que en esa celda tenemos igual a la suma de todos los datos que hay entre la celda H4 y H9. En definitiva, aquí se colocará automáticamente el valor de suma de todas estas celdas que estoy marcando en este mismo momento. Otra fórmula, por ejemplo, la he incluido en estas celdas. Fijaros que... La celda H4, ahí se incluye como fórmula el valor igual a la celda el valor de la celda G4 dividido el valor de la celda B4 multiplicado por el valor de la celda C4. En definitiva, lo que quiero es hacer el ajuste de glúcidos en función de la cantidad real que ingerimos, sabiendo que el alimento en cuestión, por cada 100 gramos de ese alimento, tiene una cantidad determinada de glúcidos. Cuando completes las celdas en función de las cantidades de glúcidos, lípidos, proteínas y energía de los diferentes alimentos, Vas a obtener al final un sumatorio que serán las cantidades totales de glúcidos, de lípidos, de proteínas y de calorías ingeridas al cabo del día. Y en la gráfica que hay justo al margen de nuestra hoja de cálculo se te instalará, se te incrustará un eh, sector circular una gráfica de sectores circulares donde, se, donde observarás las cantidades de glúfidos, lípidos y proteínas ingeridos en la totalidad del día. Eh, espero que haya sido de utilidad este video tutorial. De todas formas, cualquier duda la vamos a poder resolver en la clase.